Change, yeah. Ya la quiero ver, yeah Afuera te raining Yo sigo acá afuera waiting Pintando en mi mente Lo ven y lo sienten Acciones no mienten Y mi salsa si la quieren El y la change yeah. Ya la quiero ver, yeah Afuera te raining Yo sigo acá afuera waiting No mienten, ni mi salsa si la quieren Yo me siento Jesús como calle Esos blancos no quieren que ganen Estoy prendido fuego con fire no me importa que los giles hablen Estoy jugando en mi vida Shiani Yo ya voy a romper esos parties Y después de eso me voy pa' party En mi DM siempre par de mamis El money la change, ya la quiero pedir yeah.